Hola, qué tal queridos amigos, feliz inicio de semana, Qué alegría que podamos iniciar nuestra semana, ayer iniciamos el Adviento con el primer domingo y ahora nos vamos a poner en este modo de espera del Señor, van a ser cuatro semanas preparando la llegada de nuestro Señor Jesucristo y de una forma más intensa los días de la novena de Navidad, mis queridos hermanos, gracias Señor por todo lo que nos das, gracias Señor por este nuevo año litúrgico, gracias Señor por ese amor tan grande y tan generoso. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, comienza este tiempo de Adviento, como les decía, y vamos a necesitar el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Cuando Jesús regresó a cafarnaum se le acercó un centurión para rogarle. y Le dijo, ay, Señor, en casa hay un criado que está en cama paralizado y tiene muchos dolores. Jesús le dijo, voy a ir a curarlo. Pero el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi creado hará Porque yo también, con ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si ordeno a alguno, que vaya a alguna parte. Él va. Si le digo que vengan, bien. Y cuando le ordeno a mi esclavo que haga algo, lo hace. Jesús al oírlo, se admiró y dijo a los que lo seguían. Les aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe como en este hombre. Y además les digo que vendrán muchos de Oriente, Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham y, y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos Hay una gran lección en este acto de fe de este centurión Es un hombre que va a interceder por otro Y en esa intercesión se reconoce indigno Señor no soy digno de que entres en mi casa Es el primer paso queridos hermanos para la conversión Reconocer el pecado, reconocer la falta Cuánto amor el Señor tiene para con nosotros Pero la respuesta no ha sido la mejor nos hemos de, dejado llevar eh, los impulsos de las pasiones, de la debilidad, del pecado. Y hemos ofendido a Dios. Comencemos este tiempo de Adviento con ese llamado a la conversión y ese reconocimiento de los pecados. Señor, perdónanos. Somos pecadores. Te hemos ofendido mucho. Amén. Feliz día para todos. El Señor los guarde y los protege.